Shinabatori me dice así Hola Oxlack, muy buenas noches Te platico, un amigo me mostró Una carta con unas letras Muy raras Me platica que se la dio una señora Con la que tenía un romance Ella era viuda y tenía depresión Cuando le dio la carta Fue un jueves y ella Se suicida el domingo de esa semana El día que le dio la carta Le dijo que tenía que descifrar Lo que decía, pero pues Él nunca supo cómo descifrarla y recordé que una vez descifraste un mensaje que venía en un balón No sé, tal vez puedas investigar qué es lo que significa todo eso Ojalá y puedas leer esto, muchas gracias Ahí está, la carta que me envía es la siguiente Vamos a verla, voy a ponerla en cámara ahora sí Esa fue la carta que me enviaron para poder descifrarla Se la voy a poner nuevamente Ahí está Vean los, los símbolos, vean las letras, son muy raras. Y querían que yo lo descifrara, que supiera que dice, es la carta de la persona que se suicidó. Y pues estaba un poco complicado. Yo ese día les platiqué, pues que teníamos este caso y que solicitaba su ayuda. Porque el descifrar algo así, pues me lleva bastante tiempo, ¿no? No sabemos cuánto nos iba a llevar. Son, de hecho son dos partes de la carta lo que me di cuenta de, de la carta de primera es que había fechas aquí estamos viendo una fecha dice 0603 del 2018 entonces sabía que no era un, un lenguaje sabía que no eran letras de algún otro idioma y sabía que eran símbolos pero dónde iba a encontrar, qué significaba cada símbolo, eso fue lo raro. Pero una mañana, a la mañana siguiente me desperté y siempre que me levanto empiezo a revisar pues, las, las cosas que hay y me topé con que tenía que revisar lo de la carta a, a tratar de sustituir algunas palabras, algunas letras, a ver si las podía entender y todo comenzó con después de la fecha había un grupo de tres palabras, y esas tres palabras tenían un, un círculo en medio, entonces rápidamente pues te das cuenta que pudiera ser una sustitución de letras, y que lo que decía ahí era un hoy, como lo estamos viendo en pantalla, vamos a verlo, esto fue mi primer, mis primeros, eh, mi tratar de resolver la, la carta, y esos símbolos los empecé a sustituir, como ven hay algunas letras que están hechas como en mayúscula, y algunas que tienen como como el símbolo al revés, etc. Vean, tienen algunas partes de la letra mayúscula, minúsculas. Lo que me di cuenta es que la carta estaba escrita en mayúsculas y minúsculas. Y que diferenciaba las minúsculas de las mayúsculas con símbolos diferentes. Eso fue lo primero que encontré. Perfecto, entonces después seguí con palabras y ya pude... Encontrar algunas palabras con esos símbolos, aquí se las estoy mostrando, se alcanza a ver. Como pueden ver ahí hay palabras, la primera que descubrí fue un hoy, la segunda fue un que minúscula, en minúsculas, después un que en mayúscula, después un por qué, después es un es, después un eres, después un para, después un jamás, después un sabrás. Sabía que lo que estaba haciendo era una sustitución de palabras o de letras, de letras por símbolos, era el mismo abecedario, pero con símbolos diferentes, eso es lo que había hecho esta mujer, en esa, ca en esa carta encriptada, el siguiente paso que hice fue, mandarle estas dos hojitas, esto do estas dos partes que había hecho, a mi amiga Pame, y Pame se dedicó a sustituir la carta con todos esos símbolos, que ya habíamos eh, encontrado y ella descubrió más Pame me mandó lo siguiente Creo que lo tengo acá Pame me empezó a mandar ya la sustitución Y la carta iba a, a, empezando a dar forma Ahí podemos ver la carta Jamás sabré que Enamoré Eres que Optaré por alejarme para no salir lastimada Después el 06 del 03 del 18 Decía hoy Después decía vivo de tú, después decía el 22 del 03 del 18, yo sé cómo fui tonta para creer en ti, lo más será olvidar. Fue lo primero que pudimos descifrar en esa carta y después todo, todo después de eso se reveló. Vamos a leer la carta en las dos partes, porque son dos partes. Ok, eh, me parece que esa es la primera parte. Ok, perfecto, aquí ya tenemos, Pame sustituyó ya todos los símbolos, encontró más letras y pudo finalmente descifrar la primera parte de esa carta, ahí estamos, se los estoy mostrando, En gente en YouNow si sí, se ve, en Instagram también se ve, y vamos a leer por primera vez después de dos años de que esta mujer después de suicidarse pues dejó la carta, lo escribió el 5 de marzo del 2018, el primer fragmento que dice así. Tal vez algún día te olvide, jamás sabrás que de ti me enamoré. Alejandro, eres tan coqueto que optaré por alejarme para no salir lastimada. Bueno, si esa carta la hubiéramos encontrado en algún lugar tirada y lo hubiéramos descifrado, sabríamos que hay un Alejandro que era muy coqueto, que ella estaba enamorada de él y que le estaba haciendo daño ¿no? por no estar con ella. Lo siguiente dice, este es el 06 de marzo del 2018. Hoy me di cuenta que te quiero, me gustas mucho, vivo de tu sonrisa. O sea, al parecer la chica o la mujer se estaba obsesionando con esta persona de Alejandro. Pam está en la transmisión, Pam te mando un beso. Gracias chulada por apoyarme en esto, por hacer posible esta traducción, por descifrarlo hoy. Lo estamos leyendo frente a todas las personas y quien me mandó esta carta para descifrarla también está sabiendo qué es lo que le dejó escrito. El 22 de marzo del 2018 dice, no sé cómo fui tan tonta para creer en ti, lo más fácil será olvidarme de todo. Haré como si nada pasó, porque siempre tienen que mentir, porque siempre tienen que mentir. Me volví a equivocar, ni hablar, no sirvo para esto, no hay nadie para mí, es mejor seguir. Ok, ella pues estaba entre obsesionada, triste, solitaria, depresiva, ya notamos ahí la depresión, notamos que que ella quiere estar con él, que le interesa, que le gusta, que sueña estar con él pero al parecer no no tiene pues respuesta Alejandro no le hace caso Alejandro es un coqueto como muchos que están ahí viéndome son súper coquetos digo ahorita no los voy a ventilar porque si no todos saldrían ahí afectados porque sé que están con sus esposas con la novia y en este momento están haciéndose como de la vista gorda están sudando frío como que están diciéndole a la novia, eh, mejor vamos a ver otra cosa, porque son unos infieles, pero bueno, eh, Alejandro me parece no era infiel, simplemente no le hacía caso a la mujer, esa es la primera parte de la carta, y en el reverso, este reverso que estamos viendo en pantalla, ahí está ese reverso, vean, o sea, es casi imposible de pronto notar que si esas son símbolos, quién sabe que eran en esta parte, Pame me escribió y me dijo que le estaba costando trabajo porque no se veían las letras, no entendía muy bien. Pero al final te amo, dice HDZ Yes. Hola yes Besitos Yes, aquí en Instagram. Vamos a leer eh, la segunda parte. Al final de cuentas. Pame también se obsesionó con esta carta. Quiso saber qué decía. Y se la pasó resolviendo el caso. Y al final lo, lo consiguió. Pame pudo descifrarla completamente. La segunda parte dice, sola soy más feliz. Y después el 5 de abril del 2018, si estamos viendo, ella empezó a escribir en marzo y vamos en abril. Esta vez fui muy lejos. Estoy muy molesta conmigo. Nunca debí empezar algo con él. No me arrepiento de yo. Ok, pon signos de interrogación porque no supimos o no supo Pame qué decía. Y después dice: Me está doliendo mucho. Realmente no sé qué está pasando. ¿Qué busco si tengo todo con. Si tengo todo con. Carlos. Wow, no sé qué está pasando. ¿Qué busco si tengo todo con Carlos? Estoy insegura de él. Después ahí hay un lapso que no se pudo descifrar. Es la persona que quiero a mi lado. Ok, o sea, ella tenía a Carlos. Pame, me dice el Carlos, sí, Pame. El chisme es nuestra pasión y ayuda mucho. O sea, ella, ella tenía a alguien, a Carlos. Pero estaba enamorada de Alejandro. Tenía algo con este tal Alejandro, quizá escondidas. Un jueves después de escribir estos textos con ese abecedario que ella se inventó, terminó la carta, se la da a Alejandro, le dice que, pues le deja algo escrito, que lo tiene que descifrar y el domingo ella se suicida. No sabemos el nombre de ella, pero a dos años de que ella escribió esto, hoy estamos revelando pues lo que le dejó escrito a Alejandro. Y Carlos obviamente se va a enterar, ¿no? Quizá por eso está encriptada, ¿no? Por si la encontraban, que Carlos no supiera qué decía la carta. Y solamente Alejandro, si él era tan vivo como para poder descifrarla. Pero Alejandro al parecer en dos años no pudo descifrar esta carta. No pudo, dice Emma Hipibo, no, no, no pudo descifrar la carta Voy a poner el chat de, de Facebook eh, La suicida, dice Angie Taji. La chava era una infiel, dice Fernando Sí, Fernando, al parecer eso, eso estaba naciendo Ahí teníamos a, el nombre de la mujer que ahora desconocemos no, no sabemos cómo se llama No sabemos cómo se llama y... y bueno, tenemos los nombres, Carlos y Alejandro. No sé si me esté viendo la chica que me mandó esta carta. Ella dijo que era de su amigo. Que ella se la pidió al saber que había sucedido esto para que la descifrara. Yo no sé. Se la voy a tener que mandar, le voy a tener que mandar este texto y bueno... Pues ahora ya se enteraron todos ustedes y yo también. Era algo que no, que no me esperaba. No sabía qué decía esta carta. Está apareciendo ahorita en sus pantallas. Y... Pues ahí tenemos ese caso. Entonces vamos a ver primero lo que me sucedió esta mañana. Les digo que me desperté, dejé mi teléfono aquí... Revisé todo eso y cuando volví a despertar, me quité el teléfono, me rasqué la panza y es cuando me di cuenta que tenía estas cosas marcadas aquí. Eran como botones y entonces obviamente la gente me empezó a decir que me había quedado dormido sobre mi control remoto, pero mi control remoto no tiene botones así. Aquí está mi control remoto. Mi control remoto, vean, es, es planito y vean cómo tiene esos botones. Les voy a mostrar el video y les voy a mostrar la fotografía de cómo estaba mi pecho. Y entonces me preocupé. Me preocupé primero porque pensé que pudiera ser una enfermedad. y que ya me dio el SIDA o algo así. <risa> y después me di cuenta que no no me, no me daba comezón. No me dolían. Y estaban como, como saltados. Como no si se hubieran plasmado de afuera hacia arriba. Sino como si se hubieran plasmado de adentro hacia afuera, entonces como si yo lo tuviera por dentro, fue muy raro, me preocupé, lo primero que hice fue mandarle mensajes a mis amigas, tengo amigas doctoras y para que checaran eso no me supieron decir, lo mismo me dijeron que si no era lo del control remoto y yo que no, que no estoy loco, yo sé qué es lo que me está pasando, no hay nada en mi cama, lo único que hice fue dejar mi teléfono, ahora quiero volver a hacerlo porque no sé si sí, el teléfono mande algo Que hizo algo dentro de mí Me hizo sacar esas cosas Y si es así, pues bueno Empezamos a demandar a las compañías telefónicas Porque nos... Porque hay algo ahí raro Porque solo fue el teléfono Y ahora les voy a mostrar lo que sucedió Les voy a mostrar a la gente en YouTube y en Facebook Lo que me pasó Ahí está Ahí está apareciendo en pantalla Se los voy a mostrar a la gente de Instagram Que ustedes también en Instagram en sus historias también ahí estaba, ahí se los mostré. Y también a la gente de YouNow. Ok, ya lo podemos ver en YouNow, en YouTube, en Instagram. Si ¿Sí se alcanza a notar un poquito, ¿no? Vean, ahí está la las marcas que me aparecieron. Si ¿Sí se alcanzan a notar. Lástima que tengo el efecto gente en Instagram. Para la otra no pongo el efecto para que no les moleste la visibilidad. Pero ahí se ve, ¿no? Ahí se nota. En, en YouTube y en Facebook se ve súper bien. En YouNow, ahí lo pueden ver un poquito. Sí se alcanza a ver, ¿no? Sí se ve. Ahí está. Son como botones, ¿no? Voy a acercarlos más. Debería de hacerles un, un efecto aquí. Ok, vean ahí. Ahí se alcanza a notar mucho mejor. Para la gente en Instagram. ¿Cómo tenía eso en el pecho? Lo tenía marcado. En YouTube se ve mejor, sí se ve mejor en YouTube y en, en Facebook también. Y para la gente en, en YouNow, vean, se los voy a acercar un poquito. Ahí tengo esos, esas cosas me aparecieron en el pecho. Ahora vamos a ver un video de eso, porque pues les digo, siempre que me pasa algo, lo grabo y lo subo a Instagram para tener pruebas de lo que me pasa. Vamos a quitar un poquito la música. Y ahora sí, vamos a leerlo. Vamos a verlo. Si se alcanzan a ver... Lástima que en Instagram... Tengo un efecto... No sé... Ya no lo puedo quitar... Pero... Pero en las historias de Instagram... Las pueden ver bien... Porque ahí fue donde... Primero lo subí... Después de un rato... Estas cosas... se eh, Me quitaron... Se me desaparecieron... Es decir... No eran como ronchas... No me dolían... No nada... Tenían que ser... Pues algo... Que... Que hubiera estado presionando mi pecho... Pero como les repito estaba dormido boca arriba y lo único que tenía en el pecho era mi teléfono, no, ten, no tenía nada en la cama, la cama está limpia, no hay nada de objetos en mi cama, nada, nada, si, si algo soy, soy muy ordenado y todo lo tengo como acomodadito donde va, así que no había nada, entonces me desesperó este tipo de cosas que me molestan bastante porque no les encuentro lógica y lo que hice fue subir mi hilo a Instagram, un hilo donde les mostraba... Varias de las cosas que me suceden, ahora se las voy a poner aquí eh, y después vamos a ir a escuchar el mensaje que me envió Dross en la mañana, precisamente por eso, porque se preocupó de lo que me estaba pasando. Yo soy aquí que les presenta los fenómenos paranormales y las cosas de las demás personas y las resolvemos y les damos explicación. En todo esto que a mí me pasa, les repito, no lo subo, no se los muestro, no hablo sobre eso porque... No me gusta que no me crean y que piensen que estoy loco, que estoy mintiendo o que voy o que quiero sacar beneficio de esto y me molesta muchísimo que digan le quieres copiar a Carlos Name, por ejemplo, y que como hemos visto Carlos Name pues si sí, es falso, él ha hecho todo eso pues para tener un llamar la atención, tener una tendencia y demás. Y yo no quiero que me cataloguen como eso. No quiero porque yo tengo una imagen, ustedes saben de mi trabajo y cuando yo les presento esto que me pasa a mí, van a pensar que ya me estoy volviendo como extranormal y eso me molesta mucho, me molesta mucho. Vamos a ver otro video. Este sucedió en una transmisión de aquí. Esto solamente es una risa de alguien que llamó al programa en uno de los test. No han visto los programas que se hacen aquí de Encuentro con lo desconocido. Alguien llama al programa, recuerdan esa historia, nos cuenta sobre que tiene una casa... Sobre que en esa casa había un cuarto que estaba encerrado Bueno, cerrado ese cuarto tenía del, del dueño anterior que había sido una funeraria Tenía fotos de muertos y al parecer habían enterrado ahí cosas Y que de pronto nos está platicando esto Y sucede que se como que se transforma, ¿no? Y empieza una risa fea Ese día a muchos nos dio escalofríos Vamos a recordarlo Mira que... ¿Podríamos hacer eso? Digo yo, por investigar, por saber qué es ese fenómeno. O sea, ¿recuerdan? Pues la gente de YouNow y de Facebook recuerdan esa transmisión. En vivo pues se escuchó muy fuerte. Eh, yo sentí un escalofrío. Ahí se ve que pues todo relajadito. Pero sí dije, híjole, no voy a querer cortar la transmisión porque me voy a quedar solo. Vamos a repetir esta, esta ocasión, lo que nos sucedió esa vez. Podríamos hacer eso. Digo, yo por investigar, por saber qué este es ese fenómeno. Y se cortó. Se cortó la llamada. Esa transmisión está guardada en mi canal de YouTube de Encuentro con lo Desconocido. Vamos a ver los videos y después nos vamos con el mensajito de Dross. Vamos a verlo. Estamos en vivo y en directo. O oh, 12.48 de la noche. Y vamos a ver lo que pasó con lo de las muñecas. Ya vimos que a Irene ese día estábamos poniendo aquí las muñecas. Acomodamos todo. Estaba perfectamente bien para hacer la toma. Una toma que, que era como de arriba hacia abajo. Hicimos varias. Y esto es lo que sucedió. Vamos a verlo, se los voy a mostrar a la gente en en Instagram y YouNow. Los muñecos diabólicos que existieron en la vida real que les traerán viejos temores de su infancia. Uy, hola. ¿Qué pasó? Se cayó. Se cayó, sola, ¿eh? <risa> <risa> Ok, vamos a verlo, porque en Yuna no lo vieron. ...diabólicos que existieron en la vida real, que les traerán viejos temores de su infancia. Uy, o sea. ¿Qué pasó? Se cayó. Se cayó sola. ¿eh? <risa> <risa> Te espantas. Ok, ok, ese día... Eh, hace más de tres años, me parece, hacíamos transmisiones aquí en vivo... Eh, Ah, les dije. ¿Me escucharon? Voy a ver qué fue. ¿Ok? Denme un segundo. Aquí guardo mi de esto. Déjenme ver qué fue. Nah, sí fue el fantasma. No puedo creerlo. Uh, uh, miren, acá afuera tengo más figuras. Tengo un avión metálico. En su vida se había caído. El avión estaba arriba de un De un horno de microondas que tengo. No lo pueden ver aquí, pero me voy a llevar a la gente de Instagram para que vea cómo está. Digo, para que haya testimonio de lo que sucedió. Pueden ser los gatos y sí, lo que sea, pero yo no escuché ningún ruido ni nada. Ese avión en su vida se había caído. Y vamos a ver la situación. Denme un segundo, gente, en Yulau y en Facebook. Y en YouTube, me voy a llevar a la gente de Instagram, que es la que puedo mover. Vamos, Lástima que tiene todavía el filtro este. Vamos a ver lo que sucedió allá afuera. Me voy a llevar a la gente de Instagram. Bueno. Pues, ahí que quede. Porque tenemos la transmisión acá. Me <ríe> vienen chinga desde YouTube. Y pues no sé, ya dejé las luces prendidas allá afuera, ese fantasma, pues no sé, está revisando, se le cayó un avión, un avión de metal, yo también vengo de YouTube, Pame, ah pues no sé gente, pudo haber sido cualquier cosa, pero como les digo, se cae una cosa, o sea, siempre sucede como lo mismo, se cae una cosa, no se caen varias y eso que está como todo encimado. Y siempre pasa eso. Y bueno, la gente de Instagram es la primera vez que está viendo una transmisión como estas. Pero la gente en YouTube, en Facebook, pues ya está acostumbrada a que de pronto pasan cosas raras. Ok, vamos a ir a lo siguiente. Ya levanté... Quedó, grabada, quedó grabado en, el, en la transmisión de Instagram, lo de allá afuera. Me molestó mucho que, que tenga un efecto en Instagram para que se vea aterrador. Pero lamentablemente eso también afecta a, a lo que les estoy mostrando. Tienes un don de ver fantasmas. Vamos con el caso de Chencho. Ay, ahorita acordándome de Chencho. Chencho está encerrado acá abajo. Tengo una vitrina y desde que sucedió esto a Chencho lo encerré. Ya no lo quiso tener porque se movió dos veces. Ya me acordé ahora que recuerdo. Chencho se movió dos veces. En la segunda vez fue cuando lo encerré. Qué bueno que me acordé porque tengo que buscar ese video donde se movió dos veces. La primera se las voy a presentar ahorita. Chencho era un muñeco. ¿Se los traigo? No, ¿qué tal si se... <ríe> Chencho es un muñeco que traje de la basura literal. Lo recogí de la basura. Es un cuentacuentos me Ya me acordé, cuando teníamos ese muñeco aquí, no tenía pilas, y después le pusimos pilas, pero no sonaba, y de pronto empezaba a platicar, o sea, porque lo tenía aquí, y de pronto como que se activaba solo y platicaba, porque era un cuentacuentos. En un principio no me daba miedo, porque, pues, no sé, era como, yo le puse las pilas, y las puse por algo, y las puse para que en algún momento, pues, reaccionara, porque... Era como tan viejo que no funcionaba Si yo le picaba Y después sucedió Lo que vamos a ver en pantalla ahora Estamos en vivo y en directo para Youtube, Facebook, Instagram y YouNow Vamos a verlo Un día Decidí poner esta máscara que realicé Del hombre de elefante Como escenografía, solamente que no encontraba Lugar donde ponerlas Así que esa noche, Chencho Pues no pudo ser el alma del programa Así que le puse la máscara, como están viendo. Ok. Como está cortado ahí, lo que platicaba era que Chencho siempre era el alma de programa. En you Now se hacen... Ahorita voy a acomodar esa cámara, gente. Disculpenme. En you Now se hacen como... Eh, como que dan barritas, dan likes y, de, y demás cosas. Y Chencho tenía a sus mamás. Sus mamás mantenían a Chencho. Y sus mamás allá en YouNow daban eh, superchats, no superchats, no, daban otras cosas que había en YouNow. Y entonces le recaudaba dinero para su hijo Chencho, ¿no? Los, lo adoptaban, adoptaban a Chencho y era su hijo y le daban ahí monedas y demás cosas. Entonces, de pronto una vez, yo quería poner una máscara, una máscara que tengo aquí arriba. Que yo hice y la quería poner en algún lado para que tuviéramos un escenario como aterrador. Y no tenía dónde ponerlo y se me ocurrió ponerlo encima de Chencho. Como Chencho está grande, se lo pusimos encima. Se llama Chencho porque su mamá, quien le daba dinero en Chunao, le puso Chencho. Entonces le puse la máscara encima y todo ese programa se la pasó con la máscara. Chencho ese día no fue el alma del programa y sucedió lo siguiente. Vamos a ver el siguiente video. Y realicé la transmisión. Ya de entrados en el directo sucedió lo que van a ver a continuación es que Ok, ya vi que eh, ya vi que en you now brilla mucho así que vamos a moverlo así exacto exacto ahí tenemos vamos a verlo nuevamente brillando en de mirror está aquí mire en el mirror en mirror se movió esto no se movió yo vi que se movió Vamos a verlo nuevamente. Y realicé la transmisión. Ya adentrados en el directo, sucedió lo que van a ver a continuación. ¿Buleador Indemirrow está aquí? ¿Buleador está aquí? ¿Buleador se movió esto, no? ¿Se movió? ¿Yo vi que se movió? Ok, si no se alcanza a ver, tengo otro video más cercano. Vamos a verlo ahora. en ¿se movió no? ¿Se movió? ¿Yo vi que se movió? Fueron unos segundos donde me di cuenta que la máscara se estaba moviendo, pero no era un movimiento normal. Parecía que palpitaba desde dentro, como si Chencho se estuviera moviendo. Ok, vamos a ver. Si no se ve bien ahí, vamos a ver si aquí. Afortunadamente la gente pudo capturar este momento que quedará como evidencia de un suceso extraño en las transmisiones en vivo de Chunao. Lo único que puedo pensar es que quizá a Chencho no le gustó que le pusiera aquella máscara. Ese... está así ese video porque ese video sí lo subí a YouTube en un top de cosas paranormales que habían sucedido en Chunao y esa vez sí lo puse, ese Chencho Chencho. Y... No pasó nada, o sea, lo seguí teniendo, pero uh, el otro video que hice, lo puse igual acá y se volvió a mover. Entonces fue cuando... lo tengo que buscar, tengo que buscar ese segundo video donde se movió. Porque yo no me di cuenta, el video salió a YouTube tal cual y después en los comentarios me empezaron a poner que se había movido. Que se escucha? ¿Qué no, no se escucha Isabela, se mueve. Está la máscara y bueno, si pueden ver el video en YouTube es mucho mejor porque la gente en, en Instagram no ve porque tengo un maldito efecto que no voy a volver a poner. Y la gente de YouTube y Facebook sí si lo está viendo bien, como que respira la máscara. No es un movimiento que se haya movido la mesa y que se haya movido todo. No se movió todo. La, la, la máscara hace esto, se infla y se vuelve a, a hacer hacia abajo. Es como si estuviera respirando por dentro. Se infló y volvió a bajar. Eh, sácalo a que respire. Y bueno. ¿Esto qué es? Tipo después. Ese es el video de las muñecas. Ok, tengo más videos y cosas así. Todo esto lo subí hoy en una historia en Instagram. Y pues alguien etiquetó a Dross. Yo lo subí porque. Le puse de título pues lo que me está pasando, ¿no? Para que la gente viera que me habían salido unas marcas, que esto sucede. Como lo de ahorita, lo del avión, vean, o sea, no hay ruidos, no hay nada, no son mis gatos que estuvieran peleándose ahí, ya se escucharan los ruidos, etcétera. Yo mismo hubiera entendido que eran los gatos y ya que hubieran tirado algo, pero no. La, salimos con la cámara de Instagram y lo único que está tirado es mi, mi avioncito y no había nada por ahí. ah uh, Bien dice es eso que se escucha, Isabel Atrevi dice que algo se escucha, no escucho nada Isabel Atrevi, dice hace rato se escucharon risas Ox, me quieren espantar seguro, pues eso de recoger cosas en la basura Ox, creo que debes tener más protección Kira, ay oh, es que me gustan las cosas antiguas, me llaman la atención las cosas antiguas, en otro programa, se los prometo, vamos a poner aquí a Chencho. Le voy a buscar un área para que se vea Chencho durante el programa. Lo voy a poner ahí, a ver si hace algo. Chencho está encerrado acá atrás en un cajón que tengo. Y desde entonces no lo he dejado salir. Dice, cuando termina la cuarentena te hago una limpia en tu casa. Dicen ahí, gato cereza. Ok, me late. Vamos a poner el audio de Dross. Eh, en Instagram van a ver hacia el techo Espero que no se detenga la transmisión Vamos a escuchar ese audio De Dross Tengo este es un susto porque acabo de ver el tweet De una persona preocupada por ti Y cuando vi el video y te vi así Me asusté porque pensé Que estabas mal Cuando le pongo el audio al video me doy cuenta de que es algo diferente, algo sobrenatural. Cuéntame, o sea ¿qué, que ¿Quieres empezar a hacer tu propio ARG o estás hablando en serio? Bueno, sea cual sea la situación, cuenta conmigo que te apoyo a full. Un abrazote, se te quiere mucho. Hola, mi hermano. Gracias. Bueno, a ella le expliqué que, que no, no era ninguna cosa que estuviera, pues, haciendo, ¿no? Como estos hilos en Twitter de fantasmas o como... Lo que están haciendo en Instagram Lo de este chico eh, ¿Cómo se llama? Lo de este chico, ¿no? Que lo espantan uh, Y no, ya le expliqué Y pues me escribió Ay esto. amigo Caray Esto sí que no me lo esperaba De más está decir que me quito el sombrero Ante tu valentía Oxlack, porque la verdad que Yo sí estaría asustado Enhorabuena por tú no estarlo la verdad que te felicito, te lo digo con una admiración ¿ah? y un orgullo enorme, que no me caben en el pecho. Te tripas corazón. Sin embargo, esto es serio. Si no te deja dormir, si no te deja descansar, si no puedes obtener tu reposo, entonces es algo serio, Oxlack. Has tratado de dormir en lo de tu novia, has tratado de dormir en otro lado, a ver si te deja en paz... Es decir, si estando en otro lado te deja en paz, has logrado definir si es una cuestión que sucede en tu casa o es algo que te sigue. Bueno, mira, como sea, mi consejo de todísimo corazón es, dos puntos, que te tomes el trabajo de bajar y clasificar por pedacitos de video Todas y cada una de las veces, en orden cronológico, bien ordenado por fecha, y link al metraje original, de todas... Ok, bueno, faltaba más, pero me dicen que se pausó en, en Instagram. ¿Qué tal, Nicolás? Discúlpame, estamos en vivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, pues genial y un poquito de ¿no? Cuéntame, ¿qué nos quieres platicar, Nicolás? Eh, pues sobre lo de TikTok de la chica de lo que salía sobre su cuello. Ah, ¿de veras? ¿Hay un video de la chica de TikTok que salía algo raro sobre su cuello? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué investigaste? ¿Qué nos quieres platicar sobre eso? Eh, comencé a ver el video... Y decidí, dije, yo como no es la primera vez que trabajo con plataforma de TikTok, porque yo sé que hay como que te envían a Instagram o a alguna red social que ellos tienen. Sí. Entonces me la pasé casi casi un día en dedo buscando alguna red social de cómo comunicarme con, con la chica. Ok. Ah, te querías y comunicar te con la chica. ¿Sabes? ¿Me das me das un segundo para ponerles el video? ¿Y me platicas qué es sí, lo que no, investigaste? No, no. O sea, me estás diciendo que hablaste El con la chica? chica. En cámara lenta para que lo vean mm -hmm. aún mejor. Hay una parte donde mm -hmm. parece algo como una lengua, como algo que aparece en su cuello. ¿Recuerdan ese video? Vamos a verlo ahora. Ok, vamos a verlo mm -hmm. en cámara normal y después lo vamos a ver en cámara lenta. Esto es lo que sucedió con la chica en TikTok. Ok, lo alcanzaron a notar. Vamos a verlo nuevamente. Es en el cuello, donde está el círculo, es ahí donde sucede. Ok, vamos por un, una última vez. Ok, dicen que es como un tentáculo, dicen que es como una lengua. Algo raro le aparece aquí en el cuello. María Ale dice, ¿qué se ve? María Ale. Sí se ve María Ale, no pusiste atención. Y entonces decidí hablar con la chica para ver qué pasaba. Sí. Porque fue lo que pasó y ya te envié la captura. Ah, le mandaste mensaje y te contestó. Jackie, se llama Jackie, dice, sí soy la del video, pero no puedo hablar del tema o por, la... o por llamada, por llamada, perdón, dijo. No te preocupes, me puedes decir cómo fue ese día después de ese evento. Solo responde estas dos preguntas. Nico le está preguntando sobre ese video. Y ella responde, pues sinceramente no me había dado cuenta hasta que un amigo me comentó. No sentí nada ese día, solo fue eso lo que me pasó. De ahí en fuera no pasó nada más. Ese es un mensaje que le mandó. Eh, y después dice, te tocaste el cabello o moviste tu mano por donde tu cabello... Y ella contesta, no para nada, con una mano tenía sostenido mi teléfono y la otra la tenía recargada en el mueble. Ok, porque sí, podría oh, pensarse que, que ella se toca el cabello, pero lo raro es que aparece de dentro, como de su cuello. No, si metiera la mano se vería cómo se desliza su cabello. Y entonces Nico lo que hace es ponerle en cámara lenta, ¿verdad Nico? Lo hiciste. Voy a hacerlo, voy a hacerlo dos veces. Uno para la gente de Instagram y después para la gente de YouNow, ¿ok? Para que todos podamos apreciarlo mejor en cámara. Ahí está, ahí apareció. Es como una lengua, como un tentáculo... Como un dedo, algo raro apareció en el cuello de la chica. Ok, ahí está, aparece como un lengüetazo, como un tentáculo, como algo raro. Se ve claro una lengua que tocara su paladar. Muy bien, ¿qué pasó Nico entonces? Después de estos dos... Después, de estos... ¿Cuántos minutos después ella me contestó? Ok, leo lo que me mandaste, ¿no? Uh -huh. Dice... No para nada, con una mano tenía sostenido mi teléfono y la otra tenía recargada en un mueble. Y después contestaste tú, porque en sí parece un dedo, como si te movieras el cabello con una mano. Sí, eso es como que lo que yo también creía, Nico. Y después dijo ella, no, pues de hecho no hice eso. Nico contesta, se me hace algo raro, ¿sentiste que te miraban? Ella contestó, no, solo cuando lo vi sentí escalofríos. Y después tú ya le respondiste algo. Eh, ella dice que sí, que sí es algo raro Y bueno, le agradeces por la información que te dio Es decir, ella sigue firme que no es su mano Que su mano la tenía recargada en otro lugar mientras se grababa con la otra Y que lo que se vio ahí hasta el momento no sabe, ¿verdad Nico? Eh, vamos a ver, dicen que me mandó un video Emma Vamos a... aquí, Emma Dice, intenté hacerlo y si sí es un dedo. El video de TikTok es un dedo. Ya lo intenté y es un dedo. Es el dedo pequeño. <risa> Emma, Emma me escribió como mil veces. Es un dedo. Voy a volver a leer porque está muy chistoso. Dice, intenté hacerlo y si sí es un dedo. El video de TikTok es un dedo. Ya lo intenté y es un dedo. Es el dedo pequeño. Ok, vamos a ver. Esperemos, vamos a ver porque Emma <coughs> lo reprodujo. Yo les había pedido el día que analizamos este caso que... Que lo intentaran, que lo hicieran. De hecho, si alguien me mandó una, una prueba. Vamos a ver, tengo la prueba aquí. Para que veamos primero una y después veamos la de Emma ¿no? Que nos acaba de mandar. Vamos a poner. Ahí lo hizo con su dedo. Si ¿Sí alcanzaron a verlo, ¿qué tal le quedó a ella? ¿Qué tal le quedó a ella? Ok, vamos a verlo nuevamente para la gente de Instagram y YouNow. Vean cómo va a meter su dedo. Ok. Pero vamos a ver ahora el de Emma. Vamos a ver qué tal le quedó a Emma. Yo no lo he visto, es una sorpresa para todos. Se ve interesante, Emma Bueno, así se ve tu dedo O sea, sí se ve el dedo Aquí lo interesante es Que tú solita con tu otra mano Lo hiciste, ya, Emma hizo esto Emma hizo esto Ajá Y con el otro teléfono así Y con este Aquí se ve mejor Con un teléfono, el teléfono lo tenía aquí Y Emma hizo esto Sí, ¿verdad, Emma? Es que ahí sí se te alcanza a ver el dedo, Emma. Ok. Vamos a ver. Emma nos mandó otro video más. Ah, ya lo subió hasta TikTok, o sea. Ya lo subió hasta TikTok. Vamos a verlo. Sí, ese sí se ve como gusano, Emma. Oye, pero sí parece, ¿eh? Pero sí parece. Sí me gustó. Sí se ve bien. Vamos a cambiarle la... Vamos a hablar nuevamente. Es que sí se ve tu dedo. Hay una parte en esa última parte. Ahí se ve padre. Ahí se ve muy padre. Ahí sí se ve como el original. Descansen Ana Ramírez. Gracias a todos. Hasta mañana.